y todos en el campo del mundo oye, de acá, acá, en el zócalo. ¿eh? porque aquí todos somos residentes para ¿ah? que se escuche en la frontera aquí, sin avisar los que están y los que vienen a que no tienen ni idea Para los que le sin avisar Para los que ya no están Para los que están y los que vienen Un humano sin rumbo La energía negativa yo la derrubo Conmigo me sueño de corredor Me propuse en el pecado negro continente en Sin brújula sin, sin tiempo Hace paquetadas en lata, con los cuentos que la luna relata Aprendí a caminar encima, para a irme de caminata Sin comodidades, sin lujo, protegida por los santos y los brujos Aprendí a escribir calorías en mi letra, y con un minis idioma sacudí todo el planeta Aprendí que mi pueblo todavía reza, porque la foto y la cualidad y la puta, y la puta reza. reza. Todavía son por debajo de la mesa Vení a tragarme la depresión con cerveza Mi pato no lloro, el poder desde la montaña con mi propia saliva, envenena veneno, su champaña que que avisar! Para que ya para lo que están ¡Y lo que viene! que no tiene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 Traza, con lo que retrasa mi futilidad. Algo como un par del paisaje de mi algo con vitamina de cara a la Algo como un que me diría Un sueño con cruzar el meridiano, sí. regalando por las puertas el de cuatro de mi hermano. llegarle con un un a la orilla. Por el desierto con los quejas a la parrilla. Vamos por debajo de la sierra, como las ardillas la muralla. yo soy un intruso, con identidad de rechuso y por eso me convierto en buzo, y museo por debajo de la tierra, para que no me vean los huelgas y los perros no me mueran. abuela no se preocupe, en mi cuello cuelga la, la virgen de la Guadalupe. Guadalupe. Y del que viene, a que no sea mi mentira A que no sea mi mentira, Para los que ya no están